Se fue, se fue, se fue, se fue, de se de, fue. Llan, fue. Llan de nuevo. ya, tu turno. Bien, a propósito de la política, caramba, qué caliente está la política en la República Dominicana, y ha puesto este ambiente bien. Hace unos días, nosotros en esta misma eh, tribuna, decíamos y aconsejábamos a la vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño de Fernández, a que no abandonara las filas del PLD. Parece que ella nos escuchó. Eh, y no se fue. ¿Por qué? No porque nosotros querramos porque que ella no esté en el. PLD. De ninguna manera. No porque nosotros querramos <risa> que ella esté en el PLD o en, o en ningún partido, sino porque sí, Margarita no Cedeño iba. representa actualmente una posible, no, sino una posible eh, presidenta de la República en cuatro u ocho años. Y donde ella debe encaminar ese proyecto es precisamente en el partido que la, que la ha encaminado y en el cual ella ha sacrificado tanto tiempo. Efectivamente, la vicepresidenta Margarita eh, ha manifestado la intención de, de quedarse dentro del partido, incluso ha participado ya de reuniones del comité político. Y en el día de ayer, en un escrito que ella lleva a cabo siempre en el listín diario, eh, su columna agenda social, ella escribió algo que es digno de analizar. Ella lo tituló Cayó el muro. Y dentro de ese escrito, eh, yo voy a sacar algunas frases que quiero que podamos identificar. Por ejemplo, ella dice que un conjunto de eventos se refiere al a la caída del muro de Berlín y hace como una comparación con la situación actual en la República Dominicana. Dice que una, un conjunto de eventos inesperados destruyeron el muro, eh, que era el símbolo más evidente de la Guerra Fría. Dice también que la historia de la humanidad ha demostrado que no se puede luchar contra la libertad de los pueblos ni contra el deseo de los seres humanos de crecer. Oigan esto. También dice, eh, en aquel entonces, refiriéndose a, al tiempo de la caída del muro de Berlín, y, un poco antes, y dice, en aquel entonces, y un poco como sucede ahora, hay de este cambio, circulaban en muchas partes del globo terráqueo. En ese escrito, que le invito a leerlo en el listín diario, se llama así mismo, cayó el muro, dice, el muro cayó el mismo año en que se celebraba el bicentenario de la gran revolución francesa y la caída del viejo régimen, que apostaba a que los gobiernos basaran su autoridad en una legitimidad heredada. La caída del muro, dice Margarita, fue el triunfo de la esperanza, la victoria ineludible de la libertad por encima de la arrogancia. Y vamos a terminar esta parte, y así termina ella. La caída del muro de Berlín nos recuerda a todos que los imperios caen en todas las ideologías y que todas las ideologías son susceptibles a la fuerza del amor y que no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que los resista. Les invito a leer este escrito de la vicepresidenta. No me digas no diga que eso te llamó la atención. Sí. Toda esa Dios... esas vacidades retórica sobre Sanco que ella está diciendo, ahí te llamaron la atención. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Sí, vacidades sí. sí. retóricas eh, sobre, quiero... retórica sobre, sobre Sanko. Ahora, pero... Ahora yo quiero... ¿Cuál fue la... el imperio que cayó con la, con, la, con, la, con la revolución francesa? No, ella está hablando, no, del, muro, no. ella está hablando sí. del muro de yo, Berlín. Se está hablando de que los imperios caen. Es... La caída del ella muro de criticó, Berlín criticó, y del antiguo régimen. Y la separación entre el antiguo régimen y el nuevo régimen. Ella no tiene profundidad para hablar de eso. hermano. espera viene a garantizar un pero la, la, la no vicepresidenta, yo estoy hablando de, de ella como político. Exactamente. De Olvídate de lo que ella quisiera, eh, o, o si ella maneja o no la parte histórica. Olvídate de eso. Lo que yo quiero es que ella trajo esa representación gráfica a la situación actual del PLD. Entonces, yo quisiera eh, eh, preguntar a, a, a quién ella se refiere cuando habla de la caída eh, de, por ejemplo, de régimen o de imperios. Si pero o, o que, ¿quién, es, o ¿Quién representa yo planteo, el muro? Yo ya, no, si oye, lo yo representa quiero participar, el PLD actual, Yo quiero participar, ¿no? pero dime cuál es el contexto en pero, que pero, ella hace pero, esa referencia pero, pero, con pero el escucha, partido. Para que tú veas la comparación. Ajá, lo que yo quisiera es saber a quién eh, ella se refiere con el muro. Si se refiere al PLD... Que ahora mismo Pero ya, está hay, hay, hay, y no me y imbrícame la idea, dime dónde ella habla del PLD y lo vincula con el muro, porque que yo no lo he oído, yo nada más te he oído a ti hablando de la no. caída del muro, al o sea, yo no tengo ningún elemento de juicio. Pero tú lo que tienes que ver es en el contexto o o que lo ella amigo. lo hace. No, no, no. No, o sea, pero bueno. permítame un momentito. Condiciones. Pero tú tienes, pero tú es que ella, ella no puede ser eh, y decirlo todo de manera literal. Fíjate tan que explícita. ella tiene un mensaje ahí. Ella no puede ser tan explícita. Tiene que ver que hay un mensaje ahí. ¿A quién tú crees ¿Tú que ella se, se, refiere? ¿Tú ¿Tú se refiere? Eso es lo, eso es, eso es es lo entonces, que yo dilo, quiero eso es lo que yo ¿tú, quiero monedino, aquí oye, cuestionarme. Gente, pero tú, permítanme tú, ¿Tú entiendes que ella, cuando habla de eso, se refirió a la ruptura del PNR? Exactamente, porque está bastante claro. Ella está hablando ahí. Entonces yo quiero preguntarme. ¿Quién representaba el muro para ella? Si era Leonel Fernández, que quizá, entiendo yo, no le permitía a ella avanzar, o si era el propio PLD que ella estaba vaticinando que va a caer en el 20. Es lo que yo quiero significar aquí. Y a las personas les quiero invitar a que... ¿Tú qué lo leíste qué piensas? Yo entiendo que, partiendo de que ella se quedó dentro del PLD, se refería quizás a Leonel Fernández. Ella está meditando eh, todavía. Sí, y, eh, no, no y ella ya se quedó. Yoga. Ella ya se quedó. Eh, <risa> quizás ella se refería a Leonel Fernández, que quizás no le permitía eh, avanzar a, lo, a sus aspiraciones presidenciales, que pudo haberlo hecho en el año 2012 y pudo haberlo hecho en esta coyuntura. Eh, pero yo lo veo quizás Mira. desde mi punto de vista. Otra persona lo puede ver como un vaticinio de que el PLD... Eh, está propenso a caer en, en, en el año 2020, en ambas elecciones, en función de lo que ella establece. Fíjate que ella eh, en hay un momento que habla de eh, la caída del muro fue el triunfo de la esperanza, la victoria ineludible de la libertad por encima de la arrogancia. Y yo quiero, quisiera preguntarle a la vicepresidenta, ¿Quién es el no, arrogante? Si Mira, es el PLD que actualmente dirige Danilo o si es Leonel Fernández. Eh, y esta es la parte... Eh, mire eh, mi querido amigo, déjeme, déjeme decirle, la pareja, presiden la pareja que conforman el expresidente Leonel Fernández y doña Margarita Cedeño de Fernández es una pareja política. Y las parejas políticas piensan en, en razón de la conveniencia y del momentum. Del momento político. Eso tú podrás analizarlo como tú quieras y darle la connotación que tú quieras, pero ellos van a hacer lo que le convenga como pareja en términos políticos, en el momento que sea. Y eso no quiere decir que se divorciaron, que se No, pillaron, no, no, claro que, que no, porque estamos hablando de Margarita separada, la Política. Que, no, no, no. Él, óyeme, Leonel Fernández aprendió con Balaguer que la política es el ejercicio de la conveniencia y el beneficio. Lo aprendió Lionel y lo sí. hemos aprendido todos los que nos hemos pasado la vida hablando plepla de política en este país. Para usted saber de política o por lo menos opinar de política, lo primero que hay que ver es la, la, la vida de Joaquín Balaguer. Por eso porque Balaguer enseñó eso en este país, y así es que han vivido todos los políticos. La única manera que tú tienes de desentrañar cada acción que realiza un político y ver qué es lo que busca detrás de eso, es pensar sí. en qué pasaría si detrás de esa acción tuviera el doctor Balaguer, porque esa es la escuela de política que este país ha llevado. No es la de Bosch, ni siquiera la gente del PLD, ni siquiera nosotros en el PLD sí. nos hemos llevado de la escuela de Juan Bosch. Porque la escuela de Juan Bosch tiene otra connotación, es una escuela filosófica. Allá si, arriba, si te Allá fijas, arriba, requiere si una te fijas, sociedad más o menos adaptada a eso. Exactamente. Si la, la, de Balaguer, la, de, la de Balaguer es paliada. Si, si te fijas, la vicepresidenta, la vicepresidenta ha hecho entendí. una comparación con relación a la caída del muro de Berlín. Eh, a la posible caída. Ella no eh, hecho y eso es, eso ya. es interpretativo. Y ella, a la tú posible... está haciendo una inferencia y ya no ha hecho comparaciones. Bueno, eso es lo que yo interpreto. No, no, entonces, pero una Y eso es lo interesante bueno, de esto. Pero la eh, inferencia, de la inferencia, tú no puedes decir que ya ha hecho la comparación. Porque pasé la comparación. No, pero esa es mi interpretación. Que de plasmado. que ella habla de la caída del muro, incluso. No, no, si no yo tú te, te respeto fijas, eso. Hay, lo que quiero hay un momento, por ejemplo, donde ella, donde ella dice que, eh, por ejemplo, en aquel entonces. Y un poco como sucede ahora, hay aire de este cambio. ¿Sabe? Hay un mensaje ahí subliminal. Eh, que está para mí bastante claro. Lo que yo lo que a mí no me queda claro es si se refiere al PLD, que dirige ahora mismo Danilo Medina, o si se refiere a la facción del grupo de Lionel. Eso tienes que, que saberlo es. tú ahora, como Entonces, analista. No, y esa debe ser la pregunta. ¿Esa es tu no, no, no, yo lo acabo de decir. Pero esa es la pregunta obligada de los periodistas con relación a ese escrito a, a la presidenta. Yo ¿A entiendo ella que se ella se está vendiendo y... la idea de que lo, su obstáculo, su muro de Berlín Se era rompió, se rompió era y que ahora posiblemente va a a, a emerger como la posible el el candidata de, presidencial de su no al puede año no, 2024 no, no Llega a tener oportunidad. Pero bueno. que ahí está. O sea, ¿A qué se, a, a, a quién se refiere? ¿Leonel era su muro de Berlín? si sí fue así. Entonces no, ella la, está diciendo la, la que la se interna, rompió la, la y que ella va a emerger la, la ahora. La pugna es interna. Ahí está. Bueno, o esa parte quería compartir les invito a que lo vean está en el listín diario ese artículo lo he oído por lo a David, David, David, David Collado claro, es que la gente tiene que leer Yo he visto a David para que saquen sus propias conclusiones en, en los periódicos de mañana